Hola gente, ¿cómo están? Episodio nuevo Resident Evil 4 Uy, oh, mira la cara de este, boludo. No, oh, boludo, es Bob esponja. Tiene la cara rico de, boludo. ¿Qué le pasó? Para ¿Es mí Donald Trump lo <risa> Lo agarraron dos culos de costado ¡pum! <risa> y dijo, ¡Pum! Igual puta, boludo. ¿Qué tiene en la cabeza? Está como. ¿Quién me meto? <risa> Está como. <risa> parece una lengua arriba, boludo. Eso parece una lengua, no parece el pelo, güey. Parece un dedo. Un dedo Qué así, raro. la punta del dedo así tiene. ¡Claro! <risa> bueno, por donde tenía que ir por acá, no sé. Sí. Cuadro bizarro. ¿Y ese? Saddam Hussein, boludo. ¿Quién es? <risa> José. Bueno, a ver. Abrir. Salazar. hola. Bueno, de acá en adelante creo que ya me olvidé bastante Tipo, no me acuerdo. A ver. ¡Ojo oh, oh, de los huevos! Oh, Dios. Oh. ¿Cómo está ese? Está como... ¡Apúrate, man! ¿Qué de? Y ¡Lo matan por el otro! ¡Lo por el y se mueren después! Claro, es como. Da... ¡Es raro! ¡Morías, vaya! Pero se queda quieta encima. No, porque eh, tiene un problema, motriz, boludo. Yo, te, yo eso tendríamos que ver. Mira que va oh. ¿Dónde está la merca? <ríe> ¿Qué que el aire del maligno caiga sobre quien profana este cáliz. ¿Coger el cáliz? No. Sí, <risa> porque Después de leer eso ya no lo haría, pero bueno. Pero Ahora, ahora sí. otra vez que va a aparecer. Y. Dark Soul, boludo. No, oh, alto miedo. Hola, ah. ¿Vas a acordar a Lo nada? único que me preocupa es la pelotuda de Ashley. El tema es que no sé qué hacer, boludo. ¿Tipo qué, los cago, ¿Tira? Uh, no me he tramado, boludo. Usala. <risa> mala bueno <risa> Pero qué hago? Pero qué hago? ¿Cómo? Para mí, dejar a Ashley arreglar. <risa> con tal de. Che, pero para posta, no sé qué hacer. ¿Escopeta? Eh... No sé cómo matarlo ¿no? ¿No lo tomo acá? No. ¿Qué.? Eh... Eh... eh no? A ver, vamos a intentar con. Acá hay no. Ah, vamos oh, con escopeta. Pero la puta, no toma lugar, boludo. Sí, creo que tenés que usar la escopeta. No, voy a. Sí, vamos a la escopeta. Porque si ah, no, no vas a tener miedo nunca. No. <risa> Se comió <risa> toda la porra <risa> de frente. Sí, ah, no, la sí. cabeza. ¡Ay, qué hijo de puta! Uy. Boludo, de la cabeza. La recontra cabeza. Uy, la concha de tu cabeza. La hierba ahí no tengo lugar. Espera, espera un cachito. Y, sale... y Ashley está con el culo y roto. Uh, pará, no sabía que era la cabeza. Che, me, esto te juro que me olvidé, pero mal, eh. Uff, esa velocidad de recarga está buena. Allá, allá. Y cagué. Corre de ahí, hijo de maravilla. Bueno, pensé uh, que iba a cagar peor. Eh, fácil. Me rompieron un poco el culo, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero ¿quién no anda por la vida con el culo un poco roto de vez en cuando? Oh, vamos a usar un spray y a Ashley le dejo ahí con el archivo. Jodete, Ashley. Por pesada, ah, rico. Che, no tengo más lugar para nada. Eh, vamos a... a Combinar hierbas? No, oh, vamos a Otra vez, la puta que ¿no? este parió. Bueno, ¿sabes Vamos a... Vamos a usar la pistola, boludo, porque esto no pasa el ¿Pero lo puedes hacer con la pistola igual? Sí. Corre tu pelotuda de mierda. Con pistola y después con la puta madre, están re pesados, boludo. ¿Les caberá el flash? A ver... Creo que, que sí, ¿no? Tiene una frase de abuelo... más ah, pesado que ver, de, de melones... ¡Sí! Les pegó, les pegó, les pegó, re, re pegó... No, ¡Una basura. No, no, no. Y volamos todos... No para de Me no parecía Ashley volando tipo equipo rock ¡Ah! Che, ¿Qué? ¿Qué? eh... What? Perdón, excuse me... ¿Y por qué a los otros no le...? ¡Oh, y alta cuca, boludo! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! está como... La, ¡La puta madre! madre. Mira, me, ¡Me apreté la pistola! ¡Eh, <ríe> boludo! Boludo, me morfó la cabeza, eh. Yo me había olvidado que te comen de una a veces. O oh, te este pelotudo. Y Ashley ahí. ¡Ashley, está no, más dura, no, boludo. boludo! ¡Está más dura, boludo! Que, que infancia en Palestina Que se, que se quede ahí, boludo. Que se quede ahí. Que igual me, la puedo dejar ahí, creo, eh. Sí, la puedo dejar re dejar ahí, boludo. No, entonces no lo traiga, boludo. Pa' problema. Ya. Eso, yo te dije, esa es pa' problema. <ríe> Vamos a usar pistola, boludo. Porque si no gasto mucho bala. Sí, Ashley se queda ahí. En el... Otro tiro. Creo que son dos tiros en el, en el mismo momento. Ufa. ¡La concha de tu madre! Ok. Ay. No, es muy difícil, boludo. Es muy complicado. No, es re complicado, boludo. Es para, es para por... ¡No lo usaste! ¡No lo usé! ¡No lo usé! ¡La puta madre! Canta... Garganta, Canta... Garganta, garganta con harina. harina... Tu boca tiene la verga... De... Mi abuelo... Escrotado... Canta... La gente está aplaudiendo... Te va a garchar el burro... Que viene... Desde el... Más allá... ¿Qué hace si te levantas un día? Te venís a sentar acá al sillón, prendés la tele... Y por más que cambie de los canales, lo único que hay es, es, es, es la cara de... ¡Bue! ¡Boludo! ¡Me estás recontrajodiendo! El primer plano de, pi de piñón fijo. Y cambié de canal y siempre lo mismo. Y me entré en internet a ver qué pasa. ¡Che! ¡Pero me estás jodiendo! ¡Boludo! ¡No le afectan las balas estas! ¿Cómo le afecta a vos esto? No, callate, boludo. ¡Pero dale! sale. Muestra tu cara real, demonio. La puta que te parió. Voy a tener que gastar las balas como enfermo, boludo. Mierda, boludo, qué difícil la puta. Mierda, está difícil en serio, eh. Porque es como que sea... Pero es como que corres y es al pedo porque los tenés re atrás, boludo. No sé por qué, son re lentos caminando. Para mí.. Boludo, para mí con la pistola está complicado, rodar. No, para mí es fácil, boludo. Con la... Pero boludo, ¿cómo mierda así para estar tan rápido? Pero ahora para mí... ¿Cómo haces para matar al bicho con la pistola? Mira... Eh? No. Muchas balas, boludo. ¡La concha de tu madre, morete! Y tengo el otro enfermo acá también. La concha ricontra puta, boludo. No, chino, joder, en serio. Eso es por dejar a Ashley afuera, boludo. Decí que no está acá, boludo. Si no te juro que la. La. Ahí ru... está. Y ahora vienen otros pelotudos, boludo. ¿Cómo, cómo hacen? Pues la suma le vengo a matarte. Bueno, te voy a matar porque suma, no. Ah, encima no tengo plata, pero. Para... Uh. Ese bicho uh -huh. de mierda, boludo. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. tanto, Rodri... ahí está, ahí está, ahí está. Eso tenía que haber hecho, eso tenía que haber hecho. Ahí está, ahí está. Listo, arre loco. Hola. Ahí está, ahí está, y ahora. No, no se lo saca ese bicho del orto. Listo, y ahora. tú Tuki, nos vemos. ¿Qué pa.? Ah, soy un capo, boludo. Listo. No, no, soy el Master, boludo. O Sacamos de dar la mano de lo tan bueno que soy en este juego. No, master joda Por fin, el Master Joda. El Master Joda, y estaba yo. Ya... <risa> ¡Qué chiste de mierda, el Master Joda! Yo para mí tiene que hacer un meme con eso. Ya está, boludo, y es una mierda. El tipo Meme Flanchota. Meme. El Master Joda. Master Joda. Y ahora eh, ¿qué pasó? Cerra el orto, ah, sí. <ríe> sí. y camina. Te voy a meter un vaso sí, en la Cerra me mira, el orto y camina, pende Cogerlo. Uy. Uy, memoria, <ríe> a, me es. a memoria de Luis. A, a memoria de Luis, a memoria. A memoria. Acá no. Uh, uh. Sana, sana. No, no, acá no. Ah, pero hay un coso acá mira. Ah, pero. Come. Eh, loco, pará de romperme las cosas. <ríe> ¡Ah, ¡Oh, está carajo! Ahora sí. ¿Es mi cómo corre? No, claro. la puta. <risa> no sé. La Perlisman Manson boludo. <risa> la Ramsteiner. No, estas no son, son más... ¡Coman, marinas. putos! <risa> che, no estás usando la, la rapidita. <risa> Uy... Uh, eh, Alto yo brillo. creo que... Ay. Alto hombre! Me parece que acá tengo gente, ¿no? No, no tengo gente, así que vamos a la... ¿Copetango? No, pistola. Tropitango. Y Ashley que no se mueve, la puta madre. Creo que ah, no tiene Ah, está bien, no, ok. No. No. Ah, ah. Y joder, qué buena joder. estrategia esa. Y Ashley se queda ahí con... Ay, Dios mío. Comió la papota. Creo que le tengo que pegar a pierna. Ahí está. Oh. Ahí está despedida. me mata porque tú. le pega la patada delante del escudo y. es como que la patada traspasa el escudo. Uh ah, oh, ahí viene Marilyn Maranimanso. Sweet dreams are made reenojó. The Beautiful Pizza. The Beautiful Pizza. <risa> the Beautiful Pizza. Sweet Run. Sweet The Beautiful dream. Pizza. The Beautiful Pizza. <risa> Sweet Tri Pizza. Tan the Beautiful Pizza. Ahí tenés que apoyar una teta. Jejejeje Me lían una y ellos un huevo <risa> No! Me no, no, confundido, Uy, Ashley, es hora de blanquear la situación Jejeje <risa> Abrir, salazar Pues dale, loco, ¿dónde mierda está el enano corno? No, creo que falta igual ¿Sí? Para pelear contra el enano? Sí No, falta un montón, boludo Falta que a esta pelotuda la rapten nuevo Uy, <risa> no, bueno, en realidad mejor se la puedan raptar <risa> Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué fue la eso? serpiente No, Ashley, cuidado! Ah, no, la maté ¿Ah, justo ¿cómo? está como, ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué andé? Small live. ¿Te gusta XX entonces eh? Eh, eh? La música hoy en día, ¿Qué te parece? No, eso lo dejamos para... ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Un pene! ¡Oh! oh ¡Una vulva! <risa> ¡No! Tengo que atras, boludo Un mod del GTA 1.6 ¡Uy! Se lo llevan ¿no? a la mierda ¡Y se la lleva. <risa> ¡La puta madre! ¡Vuela, vuela! está boludo, no, la puta. Uy, la puta, bueno, por otro. Eso... su madre por otro lado, mejor. Lo que faltaba o oh, muy... la que esperaste uh, el el más, ma... ay, ma... oh, Dios, el Master of Kukatrap, boludo. <ríe> Se caía, ¿viste? La vez. uy, la boludo. puta me quedé sin alas. Para, para, para, uh, está heavy esto, ¿eh? Uh. Para, para, para, para, para, para, para, para. No, no tengo para flash. Boludo. Perfecto, perfecto, oh, está ¿verdad? muerto, está muerto. ¡Tírale! Están... ¡No! ¡Ride! Arre... ¡No! pero ¡Muevanse! ¡Oh! No tengo... ¿Cómo se dice? Estaba pensando algo. ¿Tenés que matarlos o tenés que romper la fuente? O no, no, los no, tengo que matar a ellos. No, okay. no dije nada. Sí, no sé por qué la... le, le puedo disparar la puta madre. No nadie, no. Eh, pero lo muevo un montón, boludo! No puede ser que no... Ahí está. Listo. ¡Listorti! ¡Listo, Orty! Me voy a poner huevo. como un huevo. Sí, lo, le puedo apuntar y no sé por qué porque la... <risa> Uf, se cayó posición de espiral. <risa> no, qué asco. ¿no? Ahora sí tengo sífilis. Ah, ahora sí, bueno. gente, La raptaron a Ashley. Otra es vez. un quilombo esto, es un quilombo, cuando pensás que el juego termina siempre pasa algo con esta piba bueno, la puta madre. Me, que salió me salió problemática la piba esta. Se si maneja de presidente, comprobar. Palanca si. Sí. mira no se va a poder. Uh -huh. Ya tengo que disparar. Uh -huh. uh, difícil. El sonido de. El sonido. El re... sonido de... Dibujito, boludo. de la marca de abuela, wey. <risa> Bueno, gente, vamos a cruzar esta puerta y el episodio se va a terminar. Y en conclusión, la raptaron de nuevo a la... Conclusión... No, no... ¿Pero está bicho, boludo? <risa> ah, verga. <risa> ¡Ay, bueno! <risa> ok, ¿algo más? ¿No? está? ¡Listo! El juego ha terminado. Ashley murió, el padre se suicidó y todos felices. Encima después a la presidenta los lo... esos zombies, boludo. Otra vez, bueno, busquenme para el David Bobby. Bueno, gente, dejamos para el próximo capítulo. La puta madre, Chau, no <risa> gente, nos, nos vemos en el próximo próxima. capítulo.